Recuerdo muy bien cuando estaba en la universidad, cuando estaba empezando que yo tenía esta novia, fue mi primera novia de relación larga, duramos tres años eh, ella cada, cada verano solía uh, irse de vacaciones con su familia eh, y muchas veces se iban a cruceros y entonces cada vez que regresaba ella siempre me mostraba las fotografías y me decía todas las cosas súper increíbles que había en ese crucero eh, bares, shows, eh, discotecas Uh, super albercas, eh, paredes para escalar, eh, juegos, atracciones, eh, en fin un montón de cosas y realmente yo me sentía como que wow, realmente me gustaría ir wow. a un crucero pero yo siempre imaginé que esos cruceros eran como pff, exorbitantemente costosos. Eh, yo también salía Solía ir con mi familia de vacaciones, pero era más como ir a la playa y, bueno, ¿sabes qué hacer en el hotel? Y bueno, pues normal. Pero realmente cuando veía esos eso de cruceros, realmente me... Realmente quería hacerlo. De hecho, hubo una temporada en mi vida en donde yo quería trabajar para un crucero. Eh, nunca lo hice, pero bueno, fue pues como una parte de lo que quería hacer cuando era, estaba en la universidad. Eh, y hace, bueno, unos meses, eh, me, realmente recordé esa situación sobre los cruceros. Y dije, bueno, nunca he estado en un crucero, así que quizá sea el momento para hacer. Y como dije, aún así tenía la idea de que realmente eran muy, muy costosos. Eh, entonces me puse a investigar. Y eh, realmente me sorprendió mucho lo que encontré y no entiendo por qué no lo investigué antes porque encontré precios para estar en un crucero por una semana o dos semanas que realmente cuando uno los compara con lo que uno se gasta en un viaje normal es, es realmente lo mismo o incluso pudiera ser un poco más económico dependiendo de, obviamente de tu presupuesto. Eh, entonces realmente me sorprendió mucho Claro, que también puedes encontrar precios súper exorbitantemente costosos, pero uh, vaya que si realmente te puedes a buscar e investigar, es realmente muy fácil encontrar algo decente a buen precio. Eh, entonces encontré esta página que realmente me gustaría compartirla con ustedes porque eh, si ustedes son como yo, que realmente vaya creen o tienen esta idea de que los cruceros son algo que está fuera de nuestro alcance, déjenme decirles que no lo está. Porque, eh, uh, bueno, como ya dije, hay precios, puedes encontrar precios desde cualquier, de cualquier rango, ¿no? desde los eh, 200 dólares hasta los 20 mil. Pero eh, es muy fácil, realmente es, es prácticamente posible poder tener una buena experiencia con un crucero eh, a un precio razonable y realmente muy, incluso muy, muy barato, para mí, por lo menos creo que 200 dólares por una semana en un crucero que tienes todo incluido, es algo... Súper bien Porque, eh, vaya, que 200 dólares Es lo que te gastas a veces en el hotel Únicamente por unos 2, 3 noches 4 noches, ¿no? Entonces, eh, encontré, bueno eh, Fue un poco difícil porque estuve buscando diferentes sitios eh, Y bueno, eh, encontré este en especial Que quiero compartir Porque está en español, es fácil de usar Y me encanta La dinámica que el sitio Tiene porque es uh, Bastante personal Básicamente Funciona así, tú te metes a la página Se los voy a dejar en la descripción Se llama, uh, bueno, les voy a dar el nombre en un momento Porque realmente me gusta Ustedes saben que me gusta tener este Este suspenso ¿no? uh, Te metes a la página y entonces ahí tienes varias opciones, ¿no? Eh, te vienen los destinos y entonces tú puedes buscar la opción que te guste mejor. ¿A dónde quieres ir? ¿Cuándo quieres ir? ¿La fecha? ¿El precio? Si quieres que sea como en un presupuesto limitado o si quieres, pues, ¿sabes? Como tirar la casa por la ventana, en fin, lo que tú quieras. Eh, y después le das clic al que te gusta y... No tienes que llenar formas, no tienes que eh, pensar si realmente tienes que pagar en ese momento o no. No, eliges la mejor opción y das tu teléfono o tu correo. Y entonces me encanta porque das tu teléfono o tus datos y la compañía te contacta. Y creo yo, eso es algo que se ha perdido mucho ya en los últimos años eh, porque ya ahora todo es como robótico ya todo es automatizado no y sí, muchas veces puede ser eh, bueno, pues puede ser conveniente pero para este tipo de experiencias como lo es un crucero que hay tantas opciones y que realmente pues necesitas elegir la que es la mejor para ti de acuerdo a tus intereses lo que te gusta lo que te gusta lo que quieres hacer en el crucero lo que esperas, etcétera etcétera creo que es muy importante que Alguien con el conocimiento de forma humana tenga una interacción contigo, te explique y te diga cuál es la mejor opción para ti. Entonces, en el sitio, tú pones tu teléfono y ¡Pum! En un, unas cuestiones, unas cuantas horas, alguien te llama y te da toda la información que realmente es increíble porque no tienes que estar buscando, ay, a ver, qué incluye, qué no incluye, a ver, es esto, es lo otro, las políticas, eh, las letras pequeñas, no, ahí te explican todo y puedes preguntar, evidentemente, si tienes alguna duda. Entonces, realmente hace el proceso mucho más personal, mucho más, eh, no sé cómo, realmente es... es un sentimiento bastante agradable, que realmente alguien se tome el, el tiempo de llamarte y de preguntarte sobre tus necesidades para poder ayudarte en la decisión de tus vacaciones. Eh, el sitio se llama crucerosmediterráneo.travel. Entonces, uh, si quieren checarlo, también les voy a dejar el link en la descripción para que lo chequen. Eh, realmente me encantó. No, no sé qué, no sé cómo decirles, me encantó, porque es... es es la forma en la que la dinámica del sitio se maneja es para mí, para mí es algo sorprendente, algo que hoy en día ya no se encuentra, hoy en día ya todo es en línea y no hay, no, si quieres una duda o pregunta, pues no, tienes que contactar al sitio, soporte, bla, bla, toma días, toma horas, eh, a veces ni siquiera te responden, eh compras el paquete y después cuando vas resulta que es algo totalmente diferente, no te gustó, etc, etcétera, etcétera Entonces a veces es como muy confuso y puede tener muchas sorpresas que no siempre son buenas. Pero eh, en cuestión de cruceros, esto me, me fascinó. Me encantó la idea de que realmente no tengo que preocuparme. Elijo el que creo que me gusta, le doy clic pongo mi teléfono, me llaman, y entonces todo se hace como, como si estuvieras llegado con un amigo, ¿no? Es como, ay, qué onda, bueno, oye, qué te gusta, a ver, pero qué piensas, vas con tu familia, vas con tu pareja, eh, vas con amigos, la mía tenemos esto esto, y entonces realmente es... Ah, ah, muah, chulada, carajo. Um, les voy a mostrar rápidamente. ...cómo hacer esto, cómo pueden buscarlo... ...y ahí van a, cuando vean los precios ahí... ...mientras esté eh, buscando, mientras esté mostrando la situación... Eh, ...ustedes van a ver que realmente puede ser... ...súper, súper barato. ...así que déjenme mostrarles en este momento... ...cómo pueden buscar ahorita mismo... ...sus próximas vacaciones para el verano... ...en un super crucero... ...imagínense ustedes así como... ...tomando el sol la vista del mar, si se aburren, van al bar, pueden tomar lo que quieran, van al restaurante, pueden comer lo que quieran, porque todo está incluido en el precio, eh, no sé, si se aburren, van a un show, van a otro show, eh, van a unas actividades, juegan... Creo que los cruceros son como ciudades pequeñas dentro de un barco, y sí es por eso que siempre había querido intentar uno de esos. En fin, Chequen, uh, déjenme de mostrarles Y bueno, regreso con ustedes Y bueno, aquí Les voy a mostrar la página Que les comenté, solo tienen que ir A mmm, crucerosmediterraneo.travel ahí está Ya la había checado antes eh, Y aquí eso va a aparecer todos los Destinos que tienen Islas Griegas, Barcelona, y si le dan de más para abajo, pues aquí les aparecen algunas opciones a precios bastante accesibles: 300 euros por un crucero de 8 días es realmente muy, muy bueno en comparación con los precios que he visto en otras páginas. Eh, y, y lo mejor de todo es que estos no son ni siquiera los más bajos. Si estás realmente en un presupuesto limitado, puedes darle clic aquí presupuesto limitado embarcate desde 159 euros y te van a aparecer todas las opciones que están a ese precio eh, aquí por ejemplo 159 euros por 7 días de crucero no este que son eh, 189 euros por 5 días pero la tasa es de 20 euros solo 20 euros y entonces te puedes ir de crucero súper a gusto, disfrutar del mar, de tus vacaciones y tienen descuento para mayores de 65 años, paquetes de bebidas opcionales en fin, tienen un montón de cosas eh, si quieres reservar, lo único que tienes que hacer es, bueno, bueno, checar la página checar la opción que se adecue más para ti, por ejemplo aquí puedes poner de qué, de, de qué puerto quieres salir, yo pongo Barcelona y voy a poner que quiero dar la vuelta al mundo ¿no? eh, las fechas, pues no me importan porque soy muy flexible con eso y lo voy a buscar y entonces esto me va a aparecer aquí que um, por ejemplo, 21 días por 500 euros o este, este me encanta, caray, 118 días imagínense una vuelta al mundo en 118 días y solo por 12 mil euros Eso es una, es, estoy realmente sorprendido con esta, con esta cuestión porque... Yo sé que uno pensaría, ay, vas a estar 108 días en el mar, pero no es realmente así, es, es vas de una ciudad, de un destino a otro eh, y realmente vas recorriendo el mundo y es como si vivieras en un en en en una una un cuento de hadas por 118 días, lo cual me parece magnífico y está en mis planes, así que lo voy a hacer muy, muy pronto. Si quieres... Eh, reservar, solo tienes que elegir la opción que más te guste, eh, le das, le puedes dar, si quieres que sea súper rápido le puedes ya, en llamarme gratis y aquí das tu número de teléfono, súper rápido, le puedes en recibir llamada y te van a contactar, el staff es súper amigable entonces te van a poder dar toda la información, le puedes preguntar lo que tú quieras y bueno es realmente un servicio bastante eficiente. Eh, si no te gusta que te llamen por teléfono, porque a algunas personas no les gusta de esas llamadas por teléfono, bueno, le puedes dar aquí en ver detalles. Y, este bueno, aquí le bajas. Aquí te aparecen los precios en caso de que, decide, de que quieras una mejor habitación. Eh, bueno, te aparecen los extras. E incluso te ponen un video para que veas... Eh, cómo está el crucero y de qué se trata y qué es lo que contiene y demás ¿no? y entonces aquí puedes llenar este formulario pum pum pum cuántos adultos van a viajar cuántos niños tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono y le das obtener presupuesto y entonces cuando hagas eso ya no tienes que preocuparte eh, te mandan eh, aquí también puedes poner tu teléfono te mandan la información y todo es de manera realmente muy, muy eficiente. Uh, esto me, me encanta porque como mencioné antes, te brindan las opciones que se adecúan mejor para ti. Eh, yo sé que a veces es conveniente reservar en el momento, pero para este tipo de decisiones en donde hay tantas opciones a diferentes precios, creo que es importante hablar con alguien que realmente te pueda dar la información de qué vas a encontrar en el paquete específico que estás eligiendo, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo. Eh, espero que chequen la página y, pues, después me cuentan qué tal les fue en las Islas Griegas o en el Caribe o ahí en donde donde hayan ido, ¿vale? Y antes de que se me olvide, si ustedes mencionan el código de descuento Premium cuando estén hablando con el asesor o con la persona que los atienda, ustedes van a recibir incluso un precio aún más bajo del que ya puedan eh, haber recibido antes, entonces no olviden mencionar el código de descuento PREMIUM y bueno, así es como esto se maneja así que si tienen alguna pregunta duda, comentario lo que ustedes quieran, pueden dejar los comentarios eh, chequen el sitio web en la descripción, ahí les dejo crucerosmediterráneo.travel. Eh, realmente hay muy buenas opciones hay muy bonitos destinos que realmente te van a pff, sorprender, son una belleza, muy muy paradisiacos um, y bueno, si les gustó el video o algo les pareció interesante no olviden darle like ponerlo en los favoritos, compartirlo quizá mándenlo a sus papás, ¿no? Igual o, o a sus familiares eh, así como, tin, tin como um, oye mira lo que encontré a ver si alguno de ellos se les ocurre uh, pues, no sé planear un viaje y llevarlos con ustedes puede ser nunca sabe, en fin uh, y si tiene alguna, alguna pregunta más personal, no olviden seguirme en Instagram o TikTok, vale eh, y bueno, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, nos vemos pronto chao, chao chao